Entonces le dijo ella a la sirena, hacer la marimba, que esa marimba es una marimba de los espíritus. Y ru se fue viendo al agua. Y ese Pacífico. Eso es el Pacífico. En Guapi, en el río de Guapi, Cauca. En Tumaco. Nariño. Municipio de Ricaurte, Nariño. De la costa pacífica caucana. Acelinda Chirimía. Soy de la comunidad de Angostura. Resguardo Guangui, Cauca. En Siapidana. Sembramos plátano, capachina, tetera. Lo vamos a vender para Tindiquí, Puerto Sáez. vamos a vender a Guapi. Mi nombre es Alejandrina Segura Grueso. La fibra que yo manejo, la avena, la y el chocolatillo. Tiene que tener asegurado el transporte para llegar a donde está el producto. Eh, mi nombre es Miguel Campas. Bueno, yo me llamo Jimmy Fernando Ventesi Nusterra. Soy jo joyero artesano del municipio de Huapi, Cauca. La mayor parte de mi tiempo me he dedicado a lo que es la joyería artesanal. Especializado en filigrana. El Temuey es una de las, de las quebradas más principales del río Huapi porque allí se explota bien la minería. La quebrada de Temuey son cuatro o cinco horas porque hay que ir a buscar horas buscándolas. Cuando apenas hay un, un matorralcito aquí hay que salir a buscar las la lomas que más, más se mantiene entonces son horas también se pierde más tiempo para ir limpiando habiendo más que todo el camino hermano. las mujeres especialmente vamos a cortar las teteras Mi mamá. ella se iba por la mañanita a cortarlo y yo me iba atrás de ella y yo veía cómo cortar la, la fibra. Tiene que ir ahí a rozar, monto rozando es que se ve la tetera. Tiene que tener tres hojitas de la tetera, o cuatro, que estén largo Y ahí ella lo cortamos. A veces larguísimo, porque él es un bejuco, la, la, la matamba, que está encima de los dos árboles. Está dado vuelta ya, enredado ya. Hay que ir pelando porque tiene mucha espina y jalarlo, hasta donde uno pueda, hasta donde uno pueda que pueda bajar y cortar, Pero Hay que sacarle las espinas. Digamos que yo cuando escuchaba un arrullo callejero, yo me acercaba a mirar a las personas cuando están tocando. Genaro Torres Solís. La profesión mía, como le digo, hoy por la soledad es hacer mi marimbida, acá en mi campo, un uno bombo y guachá y maraca. Con Genaro Torres, yo lo miraba normal que él venía al parque, tocaba marimba. Solamente lo miraba, pero me emocionaba así. Yo lo admiro mucho a él, por lo que él sabe. Yo tocar el uno, como que resalto ante, ante la, los demás instrumentos musicales. Trabajamos el oro manualmente con monitor o batea, se coge se conecta el monitor, se amarra con dos cadenas y se coloca dos monitores porque el agua queda lejos, esa arena con los chorros se lleva a lo que es el canalón, en el canalón hay una cosa llamada plaqueta o tapete, ahí es que está el metal, el oro queda ahí pegado la, al, al tapete o a la planta, entonces como el oro es 30 veces más pesado que el agua, el oro va quedando en el plan va botando los que es arena y va a un lado y bateando el oro allá. El oro sale en polvo. Todo se vende al municipio de Guapi. A nosotros los joyeros a las compra-ventas. Estamos en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño. Nosotros trabajamos al cliente. El cliente nos trae su oro le trabajamos, o en su defecto nos encarga una joya, a todo costo también se la trabajamos. Después cuando vengan a recibir la joya, traen el excedente. En la vereda San Isidro, municipio de Ricaurte, departamento de Nariño, un grupo de 25 mujeres, estamos dedicadas a tejer la tetera. Aproximadamente son 20 años de lo que empezamos a trabajar. Habíamos muchas mujeres madres solteras si aquí se da la tetera, eh, tratemos de rescatarla y decidimos comprarla acá al resguardo pielapi piel Pueblo Viejo. los verde. ¿sí? Todo lo verde lo va a recomendarse aparte al sol ya cuando se raspa todo tiene que ponerla al sol queda blandito y después así se soga con piedra y se saca ya todo esto y cuando queda esto se queda como apachurrado y lo recoge ya queda sequito y esta que uno lo dobla por docenas y lo va por vender así por docenas si no va a ser ya esto se hace así ya para tejer canasta. Ya que cuando uno tenga recogido, a cargarlo y a echarlo a la canoa. Para venir a hacer el procedimiento en la casa. Después, para es de parte en cuarto, hay que sacar esa tripa. Ahora sí, para poder armar lo que uno va a hacer. Aprendí por, por mi mamá, mi abuelo y mi tía. de uno subir en su canoa por aquí para el río, de Guapi para acá para el río, viene en el, en el noviazgo, yo Bien bonito como le veo con su novia a este lado y uno parado a este lado. Viene subiendo. ¿Sí? Y ahí es que se dice Que vivan los novios, viva la alegría que yo vivo ahora con la novia mía Allá en mi casita Queremos feliz, allá donde espera, donde te espera tu porvenir. Eso. Qué lindo, <risa> Genaro. <risa> Ese es un gusto de uno vivir en este mundo. <risa>